En este video vamos a aprender cómo funciona el bucle while. Entonces, como les decía en el video anterior, cuando tenemos un bucle, siempre y cuando tengamos una condición que sea cierta, el código dentro de ese bucle se va a correr una y otra y otra vez. Entonces, lo primero que vamos a hacer es inicializar una variable, es decir, que x es igual a 0. Y vamos a decir que mientras x sea menor que 5, y tenemos que poner nuestros, estos dos puntos, lo que esté dentro de este bucle se va a correr. Entonces, lo primero que quiero es que Python me muestre la variable X. Después, quiero que algo más pase. Pero por ahora vamos a correr este código para ver qué sucede. Fíjense que empieza a imprimir o a mostrarnos el número 0, que es X, y nunca va a parar. Porque siempre y cuando esta condición sea cierta, siempre y cuando 0 sea menor que 5, es decir, eso siempre es verdadero, va a imprimir en la pantalla el 0. Quiero que esto cambie de alguna manera. Entonces lo que vamos a hacer es X le vamos a sumar 1. Es decir que cuando corremos el código, a X le vamos a sumar un 1 cada vez. Entonces, ¿qué estamos viendo en este caso? Si se dan cuenta, cuando corremos el código, primero lo que hace es imprimir en la pantalla el 0. Después se corre la siguiente línea de código, que sería esta de acá. Al valor de X, que es 0, le vamos a sumar 1. Es decir... Este 0 le vamos a sumar 1, entonces 0 más 1 ahora es 1. Como eso es cierto, ¿qué va a suceder? Que nos devolvemos acá arriba y ¿cuál es el nuevo valor de X? El valor de X ahora es 1 y 1 es menor que 5, es decir, la condición sigue siendo cierta. Vuelve ese correr código y le vamos a sumar a X, le vamos a sumar 1. Entonces ahora X va a ser 2. ¿Qué sucede? Vamos a volver a correr el código y le vamos a sumar. Primero lo imprimimos la X y después le sumamos 1. Entonces ahora es 3. La condición va a terminar cuando X es menor que 5 porque cuando X es 4, 4 es menor que 5 y entonces el valor de X es 4, lo cual quiere decir que X o 4 es menor que 5, es verdadero. Y al final una última vez vamos a sumarle 1 a x, y ahora la condición nos está diciendo que x ya no es menor que 5. De hecho, x ahora va a ser 5. Entonces vamos a decir, el valor final de x es dos puntos, y como en este caso tenemos que x es un número, tenemos que volverlo un string, es decir, lo tenemos que volver texto, y ahora sí vamos a volver a correr el código. Y vamos a hacer un último cambio. Resulta que para escribir eso mismo que escribimos ahorita, x es igual a x más 1, hay una forma de escribirlo mucho más sencillo, que sería esta de acá. x más igual 1, es decir que a x le vamos a sumar el valor 1, o sea, le vamos a ir sumando 1, 1, 1, nos va a correr el mismo código. Entonces corramos el código. Y ya sabemos que el valor final de X es 5. Por eso es que X eventualmente terminó siendo 5 y por eso podemos salir del loop. Es decir, respondimos no a la pregunta. Acá esto ya no es verdadero, sino que es falso. Y por eso podemos salir del loop o del bucle.